Este es un video para, eh, como un tip La corriente eléctrica, no hemos hablado de la corriente eléctrica en el viaje Estas son las tomas, este, como de carita triste, contenta De las corrientes eléctricas eh, La corriente eléctrica aquí es de 220 volts Nosotros allá en América usamos 110 volts pero la mayoría de los aparatos, computadoras, teléfonos, ya soportan 220 y 110 volts. ¿Qué quiere decir? Que solo necesitarían un, un, un adaptador, no un convertidor. Los convertidores son los que llegan a ser, suelen ser más caros. El adaptador son muy económicos, nada más es un adaptador. Ahora, algo que vimos, al menos en este hostal, y yo lo he visto en, en otros lugares también aquí en Shanghai, tienen estas conexiones. Estas conexiones, esta de aquí es como la, la asiática o la de aquí, pero esta de acá arriba, aunque se ve rara, eh, funciona muy bien. Eh, es como la de nosotros, que es como la que conocemos nosotros allá, y funciona y entra perfectamente. Eso que se cayó ya no sirve. Entonces, aquí no entra, pero aquí sí funciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos usar nuestros aparatos eléctricos de América aquí, siempre y cuando tenemos los saltones. Si no tienen los ojitos saltones, no voy, José. Y estoy viendo que también la europea cabe aquí. Entonces, esta funciona para la europea y para la americana. Y esta es para la asiática. Bien, este es nuestro video de tomas eléctricas. Así es que no duden en traer sus aparatos eléctricos. Adiós. aquí no hay cerillitos, en Japón cada quien hace una de las cosas en su bolsa, hace sus bolsas, cada quien las mete como puede, te extraño los cerillitos.